¿Qué tal estáis? ¿Qué tal la jornada? ¿Bien? ¿Ya sabéis lo que es la belleza? ¿No? Bueno, pues yo tampoco. Qué misterio, ¿verdad? Bueno, vengo aquí a compartir con vosotros, bueno, primero, en primer lugar, agradecer a, a, la, a la escuela de liderazgo, a Juan, a Carola, a los profesores, a los mentores, mentoras, por por haberme invitado, por estar aquí compartiendo esta tarde con vosotros. Eh, y bueno, vamos a abordar un tema que, que, eh, que a mí me motiva especialmente. Y yo os he traído, digamos, tres motivos por los cuales, digamos, eh, hablar del tema de la belleza me, me, me fascina. El primero es por la dificultad. Es un tema que a mí me, siempre me, me llama la atención, ¿no? La dificultad que tiene hablar de la belleza. Hablar de la belleza es difícil, hablar de la belleza es complejo, se acerca a una problemática que, que ya es, estamos viendo, estamos intuyendo que es prácticamente inabordable. Y eso me gusta porque cuando uno trata otros temas, a lo mejor más mundanos, más relacionados a lo mejor con tu propia disciplina, pues uno encuentra siempre habitaciones que son fácil, fáciles de abordar y al final la problemática pues queda en los resquicios, en las esquinas, pero cuando hablamos de belleza, siempre hablamos de una habitación inmensa, de la cual nunca somos conscientes de lo grande que es. Y siempre que pensamos que podemos abordarla de alguna manera, la verdad es que descubrimos que es todavía mucho más grande. Otra motivación es por, por el debate que, que genera. Me encanta. Me encanta que cuando se habla de belleza, se genera un debate. Porque como tenemos muchas formas de entender la belleza, pues hay unos que se posicionan, otros que eh, se elevan a la autoridad y, y piensan, digamos, que tienen una idea eh, muy concreta y muy definida, otros que dudan. Lo cierto es que el debate de la belleza siempre es interesante, ¿no? Me atrae. Y otra cuestión fundamental es por tener experiencia de ella. ¿Quién de vosotros no ha tenido experiencia de la belleza? ¿Alguno no? Bien, bueno, estamos en una sala entonces donde todos, de alguna manera, hemos tenido algún encuentro. O con personas, o con situaciones, o con lugares, o con recuerdos, o con el arte, que es un poco lo que nos convoca, lo que nos reúne ahora hoy aquí. Y, cuando hablamos de belleza es complejo, en primera instancia, por la manera en la que la gente se refiere a ella. Porque hay gente que habla de la belleza como un encuentro, de la belleza como una búsqueda, de la belleza como algo que te atrapa, o incluso con la, la belleza como algo que te autoafirma. Recuerdo eh, hace poco, en, hace un año, en, el, en, el, eh, en un, una conferencia de investidura para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Alberto Campo Baez hablaba de buscar denodadamente la belleza. Es decir, de pasar toda tu vida toda tu, tu experiencia vital, todo tu trabajo, en este caso como arquitecto, buscándola de manera inexorable, siendo el centro, digamos, de toda tu actividad. Como principio operativo para este encuentro que tenemos entre nosotros, pues claro, para hablar de la belleza de una manera tan general es bastante complejo. La verdad es que abordar la belleza en el mundo del arte es un tema que se antoja difícil. Sería para dar, a lo mejor, 20 charlas como esta, poder abordar el tema de una manera incluso hasta resumida. Yo lo que voy a hacer es tratar digamos de abordar este tema desde un pequeño fragmento, desde un ámbito que es más pequeño, que eh, digamos ha sido objeto de mi interés y de mi estudio durante eh, los últimos años y que nos puede servir a lo mejor para establecer conexiones con eh, cuestiones a lo mejor más generales. Voy a pasar, perdonad. Eh, voy a hacer una, digamos, una precisión también operativa sobre el tema que vamos a charlar, es que vamos a hablar sobre el arte litúrgico. No sé si os suena lo que es el arte litúrgico. Frente a otro tipo de arte, por ejemplo, como puede ser un arte religioso, ¿vale? O un arte de lo trascendente, eh, por el, el ámbito de estudio que yo eh, me he especializado en los últimos años, pues he estado viendo, digamos, un arte que eh, lo denominamos litúrgico y eh, es fácil de identificar porque suele estar ubicado, digamos, dentro de las iglesias, ¿vale? O sea, existe arte que puede estar fuera de las iglesias, que puede permitir establecer una conexión con lo trascendente, tener un sentido religioso, incluso tener un sentido que sea, eh, desde el ámbito cristiano, pueda tener, digamos, también, ser muy, eh, tener todo el, todo el sentido, pero sin embargo nos vamos a fijar, digamos, en este, en este arte que se concentra dentro de las iglesias. Y voy a hacer también una Dos pequeñas advertencias para todos vosotros, que yo creo que también son operativas y nos pueden ayudar digamos, a afrontar esta, esta charla de una manera un poco más eh, tranquila. Lo primero es eh, si somos capaces de desprendernos de nuestras devociones particulares, de nuestros gustos, ¿vale? O sea, vamos a abordar digamos, una manera de ver el arte que requiere de, de que hagamos todos un poco así, ¿no? nos relajemos y digamos bueno pues yo sé que a mí me gusta un tipo de arte determinado pero voy a, a ver qué me cuenta Emilio y de qué manera soy capaz digamos de penetrar en lo que me está tratando de exponer y vamos a ver otra cosa que es otra advertencia es un poco más compleja que es el tema de eh, la dificultad que tenemos cuando hablamos de lo trascendente ¿qué implicaciones tiene hablar de lo trascendente? porque a qué tipo de trascendencia nos, nos referimos esto es un debate actual que está muy encima de la mesa ahora mismo y que es muy, muy relevante. Cuando hablamos del tema del trascendente, por ejemplo, en el caso del ámbito cristiano, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esto es eh, un tema interesante porque hay autores, ¿vale? como a lo mejor son algunos como eh, Habermas, como Taylor o como Dawson, que hablan digamos, de que la escisión del sentido religioso que se ha hecho actualmente digamos del eh, el debate de lo trascendente ha hecho que la, la trascendencia al final sea algo personal, algo que yo me genero, algo que yo me creo. Lo que yo opino sobre lo que es trascendente es lo que es trascendente. Entonces, de alguna manera, esto son, es una advertencia que tenemos que tener en cuenta cuando abordamos eh, con un poco más de intensidad a qué nos referimos cuando hablamos de arte litúrgico cristiano. ¿Vale? Simplemente son dos advertencias, las conocemos y nos enfrentamos de una manera más digamos más, más libre a esto. ¿vale? bien Existe un sentido de la belleza concretado en el arte cristiano. Fijaos el nombre de la charla que era el, el, el sentido de la belleza manifiesta. ¿no? Existe un sentido de belleza concretado en el arte cristiano. Y eso es un poco la cuestión digamos, que vamos a tratar de ver eh, en, esta, en esta reunión para ver si de alguna manera cuando hablamos de belleza podemos incluso pensar en algo objetivo, objetivizarla de alguna manera. ¿Vale? Eh, lo cierto es que esto es una de las preguntas que nos lanza el autor que voy a compartir con vosotros. Eh, que, eh, lo cierto, y, y hace una cosa que está muy bien y es que las preguntas que él lanza desde su investigación, desde su prospección, no solo como teólogo sino sobre todo como artista, son preguntas que eh, eh, al hilo de otras disciplinas se abren eh, de manera exuberante y lo cierto es que te interpelan de una forma muy provocadora y te hacen pensar de qué manera desde tu disciplina en el caso, por ejemplo, de la persona que vamos a ver, que es un mosaísta, un, un, un pintor de iconos, un escultor de iconos, se abre una serie de preguntas que tienen que ver con estas cuestiones que vamos a empezar a, a ir lanzando, que tienen que ver con cuál es el papel de la arquitectura, por ejemplo, y cuál es el papel del arquitecto cuando se enfrenta a la ideación de un espacio litúrgico. Por lo tanto, son preguntas que van, son de ida y vuelta, que te interpelan. Eh, en el escenario actual tenemos que eh, decir que, que el, el espacio litúrgico como tal y el arte litúrgico se enfrenta a tres problemas importantes que son un poco los que también vamos a, a poner encima de la mesa para ver de qué manera digamos, esta charla va a dar, tratar de dar una, un, un ámbito de respuesta ¿vale? y es que eh, eh, desde una perspectiva general el arte litúrgico puede ser de muchas maneras y puede ser de muchas formas. El sentido de lo trascendente se puede interpretar de muchas maneras y de muchas formas. Y un tema todavía más candente y es que cualquier persona puede hacer arte litúrgico. son las tres grandes preguntas digamos, con las cuales vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, vamos a tratar este tema a partir de eh, un autor que se llama eh, Marco Iván Rubnik, es, uno, es un jesuita esloveno eh, que tiene un trabajo eh, muy interesante, es un autor que está vivo, esto es importante destacarlo, vale. Eh, es un, un señor que tiene ahora mismo 63 años, que vive en Roma, que está vivo, que está en activo, sigue haciendo digamos, eh, la, obra, la obra de mosaico, es un autor además que podéis verle en conferencias eh, en YouTube eh, por todas partes y tiene digamos, un discurso que está eh, muy bien planteado y lo podéis, lo podéis contrastar. Y es un artista que a mí me empezó a interesar eh, por un motivo y es que él, él sufre una catarsis en su arte muy importante. Él era, él era cuando, en sus inicios digamos, de sacerdocio, era un artista... Eh, digamos, moderno, que se empezó a consagrar eh, en Italia. Tuvo una obra, digamos, muy, que es, se expuso en un montón de museos y en un montón de sitios. Una obra de eh, carácter, podríamos decir, abstracto, muy influido por autores eh, italianos de la, de la época, como, como por ejemplo Emilio Bedova. Y, y la verdad es que es un... un un artista que tenía todo por delante imaginaos que estáis en los años 80 y habéis expuesto en no sé cuántas galerías eh, tu, tus cuadros empiezan a interesar él se estaba dedicando a hacer un arte digamos, de carácter, podemos decir, religioso es decir, él trataba digamos, de generar un discurso en el que la cuestión eh, religiosa relacionada con el tema cristiano era digamos, el, el objeto de, de su trabajo y de su propuesta y se prodigó digamos, por ese ámbito hasta que en un momento dado, eh, a partir de conocer a una serie de personas, concretamente, a, a, especialmente a uno, ¿no? a un, una especie como de padre espiritual, un tal Spidlick, que después fue cardenal, eh, eh, sufre una catarsis eh, provocada por su propio arte. Es alucinante. Él, eh, en un momento dado, tiene una obra que es muy parecida a las que, muy parecida a la que tenéis a la izquierda, ¿vale? Eh, que es una obra eh, abstracta, eh, muy potente de color, con una fuerza en el gesto eh, especialmente intensa y por muchos críticos eh, lo han enseñado que brillante, ¿no? eh, pero se da cuenta de algo que eh, puede parecer muy básico pero le choca a él violentamente ¿no? y es que él tenía intención de poder contar algo a través de su arte algo digamos, que era muy fuerte, un sentimiento muy potente, relacionado digamos, con una experiencia vital suya, que era una experiencia cristiana, y se dio cuenta que la gente que lo veía no entendía absolutamente nada. Había algo digamos en la abstracción de su lenguaje que le impedía, o impedía, de alguna manera, que la forma o el mensaje que él quería transmitir, a través de ese elemento vehicular, que era esta obra de arte, consagrada, digamos, y, y, y bien, digamos, eh, definida por, eh, por el, el mundo crítico, pues no llegaba a la gente. Y entonces empezó a, a, a tener una sospecha, una sospecha vital, y es que eh, empieza a ver, digamos, que a lo mejor el arte cristiano actual, el que está dentro de las iglesias, al ser un arte de corte y de carácter abstracto, pues a lo mejor a la gente no le llega como posiblemente debería llegarle. Y empieza a sospechar del arte cristiano abstracto. Concretamente, insisto, en el que está situado dentro de las iglesias. Es decir, empieza a pensar que hay algo que está fallando, digamos, en esta, en esta manera de comprender un sentido de la belleza en relación con un sentido de lo trascendente. ¿Y qué hace? Pues hace, busca y hace un lenguaje que es el lenguaje de la iconografía, que es un lenguaje digamos, muy antiguo, eh, con el cual conecta y que le sirve de alguna manera digamos, para desarrollar un nuevo tipo de arte, prácticamente desde el año eh, 99, que acaba su primera obra, hasta ahora mismo, que, eh, que va a repetir de manera sistemática. Ha realizado ha producido más de 250 obras, todas aparentemente iguales, son eh, complejos iconográficos, todas dentro, digamos, localizadas dentro de espacios litúrgicos y que eh, hacen, digamos, que su manera de eh, a, eh, promover este nuevo sentido de belleza que voy a tratar de compartir con, con vosotros en esta charla, pues sea, digamos, su objeto de vida. Eh, fijaos una cosa muy interesante que ya he empezado a hablar, que es, eh, resulta que eh, el nivel de significación de la obra de arte según Rubnik, no tiene que venir dado por la manera en que somos capaces de comprender o de profundizar racionalmente en la obra. Fíjense lo que estoy diciendo. Estoy autores, hay algún autor, hay uno que se llama Panofsky, que dice precisamente eso, dice la manera de acceder, tiene un, tiene un tratado que se llama iconología, la manera de acceder al icono Solo se puede realizar si somos capaces de comprender todas las capas de corte semántico que conforman el icono. Si yo soy capaz de comprender mejor los, el, los personajes que aparecen, los fondos, las escenas, seré capaz de comprender mejor qué es lo que está sucediendo. Rubnik, sin embargo, se plantea una cosa mucho más sencilla. ¿De verdad el arte requiere el arte litúrgico de dentro de las iglesias requiere de un sistema tan racional para acceder a la comprensión de lo trascendente? Él siempre pone el ejemplo de la viejecita. ¿De verdad la viejecita tiene que entender qué significa la obra de la izquierda para, de alguna manera, acceder a través de esa obra al misterio que se propone? Fijaos la pregunta que él tiene. En el fondo la obra de la izquierda es una obra que tiene un fuerte simbolismo. No hay, no hay duda que lo simbólico está presente en la obra de la izquierda. Y la obra de la derecha, obviamente, como también hablaremos cuando hablaremos del icono, también tiene un fuerte simbolismo. Él pasa, de alguna manera, de un simbolismo abstracto a un simbolismo concreto. Y este es un poco, digamos, el escenario en el que él se mueve y en el escenario en el que él... Eh, en, en sí mismo eh, se produce esa catarsis, digamos, que le lleva a impulsar este tipo de obra. <coughs> eh, por lo tanto, como resumen, dos cosas: y es los niveles, el, el, la pregunta por los niveles de significación, ¿vale? Que eso es una de las cuestiones que hemos abierto. Y la otra con elegir un lenguaje que está haciendo una llamada al origen. ¿vale? No sé si todos intuís que el lenguaje de los mosaicos, este lenguaje iconográfico es un lenguaje milenario, es un lenguaje que lleva ya mucho tiempo digamos, instalado en, el, en lo que es el imaginario eh, del arte de la, de la iglesia y de alguna manera él elige de repente un tipo de arte que está haciendo una llamada a origen y eso es un poco digamos, el, el, lo que conforma su eh, propuesta eh, metodológica para poder abordar esta problemática. Eh, él, para poder argumentar este tema, ¿vale? eh, hace un desarrollo que es, eh, es muy interesante y es a, él lo hace a través de la historia, de una manera genérica, utilizando un argumento que habla de una serie de etapas que se producen en la historia del arte, en la historia de la cultura realmente, pero que afectan obviamente al arte, y lo que hacen es que, digamos, de alguna manera estamos pasando de forma progresiva siempre de un arte tipo crítico, vale, un arte crítico a un arte orgánico, entonces digamos que de alguna manera se va produciendo como un, un movimiento con una curva en forma de seno, ¿no? entonces iríamos pasando de un, de un momento a otro y según un tipo de arte u otro lo cierto es que eh, se van produciendo un tipo de obras que están más, eh, más eh, metidas digamos, dentro de lo que puede ser un arte más trascendente y un arte crítico se entiende como un arte digamos, que está más sometido a las, a las normas o las leyes de la razón. Bueno, él digamos, utiliza ese argumento. Lo cierto es que yo cuando yo que lo he estudiado, a mí lo que siempre me ha costado cuando hace esa argumentación es eh, discernir con precisión de qué momento está hablando, ¿no? porque uno no sabe si está hablando exactamente de eh, si cuando está refiriéndose al renacimiento se refiere a un arte crítico o un arte orgánico, si cuando habla del, del el gótico está hablando de, de un híbrido, entonces como nunca lo he entendido bien, mi manera de acercarme a esta cuestión es mucho más sencilla y más, digamos, más sistemática y es que eh, yo siempre he procurado ir al origen de la pregunta, que es el origen de su pregunta, que es cuál es el origen de la imagen cristiana. Y de alguna manera, cuando he tratado de desencadenar eso, es un recorrido que a mí me ha parecido, um, iba a decir bello, pero puede ser confuso a lo mejor en esta charla, eh, hermoso, podría valer, <risa> eh, un, digamos un recorrido que a mí me ha gustado mucho, porque de alguna manera estás pa pasas otra vez de nuevo por la historia de la belleza. La historia de la belleza en el arte, la historia de la belleza en la cultura, la historia de la belleza en el arte cristiano. Y por eso, digamos, me gusta ese sistema y es el que voy a compartir con vosotros en esta presentación. La pregunta por el origen del de arte cristiano es fantástica. Todos intuimos o recordamos, si lo habéis eh, escuchado alguna vez, que digamos, la cultura cristiana proviene de una cultura judía, y eso es un tema fantástico, ¿no? o sea provenimos en, en lo que es la cultura occidental cristiana, proviene de una cultura en la que no había una prevalencia de la imagen, sino había una prevalencia de otras cuestiones, por ejemplo en el caso de la cultura judía la prevalencia de la palabra como tal, y el sentido de lo sagrado, digamos, en esa cultura, estaba muy concentrado y muy localizado en un lugar que llamaban el Templo de Jerusalén, donde estaba, digamos, concentrado todo lo que era el, la presencia, digamos, de Dios en el mundo. Y de repente se pasa a un tipo de cultura, que es una cultura que todos lo tenemos en la cabeza, es la cultura de la imagen, la cultura de la imagen por excelencia. Y se produce un salto ahí eh, impresionante, ¿no? El cómo pasar de un sitio a otro. El cómo pasar de digamos, de un ideal de belleza encarnado en la palabra, fuerte, ¿eh? ¿Qué es lo que podría pensar un judío que era lo más bello que podía haber? La palabra de Dios. No, es que es una cosa espectacular, ¿no? O sea, es que venía de arriba. No, no, no podía haber otra cosa en este mundo más. Y sin embargo se cambia por algo que los cristianos, la cultura cristiana, tiene muy claro desde el principio. Y eso es, eso es fantástico. Y es algo que es muy evidente, pero que hay que verbalizarlo así. Y es que tienen claro la cultura cristiana que hay un señor que se llama Cristo, que ha venido a la tierra y que se ha muerto por los hombres y ha desencadenado, digamos, una eh, desencadena, digamos, un, un paradigma que es el que construye toda la cultura cristiana. En lo que acabo de decir hay una cosa que es fundamental el paradigma o ideal que estaba desencarnado una cosa que decíamos en que la palabra ahora se encarna en una cosa que es un hombre un hombre de carne se encarna en una persona y eso obviamente el paradigma y la manera de referirse a él también cambia los primeros cristianos desde los primeros años son conscientes que el ideal de belleza se puede representar. Eso va a tener un fuerte. Y eso es muy sintomático y eso va a generar, digamos, un arte cristiano muy genuino y muy diferenciado. Y muy diferente, digamos, a todo lo que se te conocía anteriormente. O sea, podían ser capaces de hacer alusión a la divinidad encarnada y ante la representación de su rostro. Había un sentido manifiesto de belleza en el rostro que representaba. Fijaos la manera en la que cambia toda la concepción de lo que significa belleza. Lo que era la belleza griega, ¿no? O sea, por eso queda, no sé si la ¿no? Sé si era, ¿no? <risa> Esa belleza que era, era partícipe de idea. ¿no? Eso lo he pensado. Si fuese un griego platónico, tendría que mirar la realidad por los, por los ojos así, así puestos, ¿no? pues claro, si yo no mira así, sé que estoy viendo más o menos, pero como yo sé que eso participa de algo que es muy bello. Pues entonces, si fuese un, un, un arquitecto eh, eh, muy pro de Aristóteles, estaría mirando la realidad de manera desorbitada, no se sabría que la, la belleza está encarnada en la realidad. Después la realidad tiene una orden, digamos, que me hace pensar que hay cosas más bellas que otras, pero bueno, da igual. Pero, eh, digamos, estos ideales, esta manera, digamos, de adecuar lo bello a un ideal, que puede ser de orden trascendente o de orden conceptual, sin embargo, el, el, el arte cristiano lo hace de otra manera, y es que ese ideal tiene que a decir un nombre y apellidos, y tiene una, tiene un rostro. ¿vale? Se entiende un poco digamos, cuál es este inicio, ¿no? que ya es, es diferencial, y cambia algo digamos, la manera en la que se concibe lo que va a venir después. Bueno, esto se ve digamos, en obras tan primitivas como esta. ¿no? Siempre que Me hace gracia porque siempre que pensamos en el arte cristiano, pensamos que es un arte, digamos, muy primitivo, bueno, es primitivo, obviamente. Es, me acuerdo una vez que estaba con una persona y le pregunté, eh, oye, ¿esa iglesia de cuándo es? Y me dijo, esa debe ser del siglo I antes de Cristo. yo le miré con cara como, ¿Eh? o sea, comprendí el chiste. Eh, es, digo, el arte cristiano es, de, es eh, posterior a Cristo, obviamente, pero es muy posterior a Cristo, o sea, el siglo II, tercero ¿vale?, porque al principio, de hecho los que cristianos al principio habían tenido tan reciente la, esa relación, obviamente, con los apóstoles y tal, que en realidad tampoco tenían mucho, ni mucha necesidad ni mucho interés digamos, en, en, en manifestar esa representación, quizás porque estaban más concentrados en, en a lo mejor en esconderse, pero también obviamente en, en, en concentrarse en las comunidades, de alguna manera, en volver a rememorar lo de la última cena, o sea, ese, digamos, ese rollo estaba como muy metido dentro de la cultura cristiana. Y, ciertamente, más adelante, pues quizás por la distancia que se producía, pues empiezan, digamos, de alguna manera a eh, empezar a tratar de representar escenas que tenían que ver, digamos, con la tradición neotestamentaria, y tratan de representar otra vez el rostro de Cristo, quizás por acordarse, ¿no?, o por referirse a él. Sabían que había estado, luego, ojo, lo represento, y a través de alguna manera de esa imagen, soy capaz de conectar con eso trascendente que es objetivo, o que pretende ser objetivo. Y se empieza a constituir, digamos, algo que tiene que ver con, que ya existía anteriormente, pero de alguna manera en la cultura cristiana lo vuelve a materializar, que es el, la, digamos, el papel del símbolo, ¿no?, ese el símbolo constituido eh, directamente en la imagen como aquella situación en la que yo soy capaz de conectarme con lo trascendente a través de un ente material. Fantástico, ¿eh? Bien... Eh, si, si seguimos un poco más adelante, bueno, pues, tenemos imágenes como la del, la del, gran pasto, la del buen pastor, ¿no? que hacen referencia directa, este en el caso de, de San Calixto, eh, hacen referencia directa digamos, a, ese, a ese ideal encarnado que conocían. Y eh, es cierto que, el, que lo que es el origen del templo pues es, es complejo también datarlo. Hay una, una puntualización que voy a hacer, yo tengo un problema un poco gordo, es que soy arquitecto, eso lo voy a recordar varias veces en la charla y es que... Eh, muchas veces hablo de arquitectura sin quererlo, aunque no te que a hablar, ¿eh? aunque, pero lo cierto es que en el, arte en el arte litúrgico cristiano está muy justificado, porque eh, eh, durante mucho tiempo todo el arte, en todas sus manifestaciones, las que conocéis todos, que son las básicas, que son pintura, escultura y arquitectura, todas estaban juntas, y no eran... eran inseparables, de alguna manera. Entonces en este principio de la charla y en algún momento más veréis que cuando hablo del arte litúrgico hablo de eh, también el espacio que contiene todo ese arte, que es la arquitectura. Y ciertamente en los orígenes es muy interesante porque el, el saber cómo nace, digamos, esta, esta eh, tipología, pues eh, nos hace pensar también mucho cuál es el sentido actual eh, de, este, de este tipo de, de manifestación. Pensad también otra cosa que a mí eso me fascina. Y es que eh, el arte litúrgico cristiano, el de las iglesias, es un centro de experimentación espectacular. Porque es una de esas tipologías arquitectónicas y también artísticas que se ha mantenido prácticamente indeleble desde los, desde los principios. Conocemos muchas tipologías de cosas que han originado alguna vez y han desapare, ha desaparecido o el propio edificio o a lo mejor su uso. Entonces lo que hacemos ahora desde nuestra perspectiva es tratar de interpretar qué es lo que había sucedido. Sin embargo, en el templo cristiano es prácticamente una de las pocas cosas que se mantiene, además de manera, con toda la profusión que ha habido en todo el mundo, eh, de manera eh, inexorable en los lugares. Y nos sirve y nos puede ayudar de alguna manera también a comprender quiénes eran las personas que había en esos lugares, cuál era su cultura, cuál era sus cuáles eran sus inquietudes y por qué no, eran, cuál era su, ide, su ideal de belleza y si verdaderamente a lo mejor conectamos con él o, o hemos cambiado algo. ¿no? Nos sirve digamos, como centro de experimentación. Este es el caso que os pongo por ejemplo de algunos autores que dicen que eh, es posible digamos, que el origen del templo pueda estar datado en dura Europos, que es un campamento, digamos, que es romano, que estaba en Siria, donde, había un, donde se, se ha encontrado un espacio sinagogal, el más antiguo de todos, convertido o reconvertido, o a lo mejor hecho a priori, como un espacio litúrgico. Obviamente, cualquiera que vea esto, no puede decir nunca que es una sinagoga, porque tiene personas representadas, para empezar. O sea, tiene, digamos, están pero, pero hay, hay escenas del Nuevo Testamento, o sea escenas del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es que eso, eso, eso no puede ser judío, obviamente solo puede ser cristiano. Eh, el origen es incierto, ¿eh? esto lo hizo, un, lo hizo un tal Boyer, eh, hay otros autores obviamente que hablan del tema de la basílica, como el primer lugar digamos, donde se produce eh, como una traslación de las tipologías romanas, pero bueno, hay como digamos, todavía una, una especie como de ámbito, en torno al siglo III o IV donde pudo empezar digamos, el origen de, del arte cristiano con toda su profusión Bueno, voy a hablar de un tema que es importante tener en cuenta y es que eh, todos recordamos digamos, que en el, en el arte cristiano pues yo creo que a todos nos hubiese gustado pensar que eh, todo ha sido un, un camino que se ha realizado de forma eh, conjunta pero, sin embargo, eh, en diversos momentos del, de la historia de nuestra cultura, pues, ha habido diferentes cismas, separaciones, y una de ellas, la más importante, pues, se produce digamos, eh, pues, eh, en, los, en los albores, de alguna manera, del, del desarrollo de la cultura cristiana y, por lo tanto, también del arte. Esto va a ser importante en el transcurso, transcurso de esta charla porque nuestro eh, autor de referencia, Marco Iván Rubnik, eh, va a apostar por la recuperación de un tipo de arte que está vinculado a los orígenes, pero está muy relacionado con las dos grandes digamos, familias o eh, eh, familias hermanadas digamos, que han surgido a partir del cristianismo, que son la cultura occidental y la cultura oriental lo que son, sería, digamos, la cultura eh, latina y la cultura ortodoxa, ¿vale? Entonces, de alguna manera, esa especie como de cisma o separación que se produce, él entiende, digamos, que el arte puede ser un vehículo capaz, de alguna manera, de recoger esas dos eh, brazos separados y ser vehicular también para poder establecer o proponer un arte conjunto, un arte único, un arte que pudiese servir hasta para las dos partes, ¿vale?, entonces, fijaos cómo en sus inquietudes, sus intuiciones, hay también un intento, de alguna manera, o tratar de separar lo que, eh, a través digamos, del discurso, lo que estaba unido. El arte occidental pues, correspondería digamos, con, el, con el arte eh, latino, el, el de más concentrado en Europa. Eh, bueno, pues, eh, y, bueno, Os pongo en la, en la diapos, hablando del paradigma paulino o, toque, o eh, antioqueno, lo cierto es que eh, podríamos destacar una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura y con la cultura, obviamente, litúrgica cristiana occidental que son, como destaco ahí la, eh, la prevalencia en la manera de eh, llamar la atención sobre la humanidad de Cristo y sobre el misterio pascual eh, el sentido escatológico del espacio y el espacio longitudinal y ascendente. Con estas palabrejas, que a lo mejor suenan un poco extrañas, estoy diciendo una cosa que eh, es importante, de cara a tratar de vislumbrar o tratar de comprender cómo es el arte cristiano, y es que eh, el arte cristiano occidental se ha ido, digamos, de alguna manera, especializando. Eh, y dando importancia a un aspecto que tiene que ver, digamos, con Cristo, teniendo en cuenta que siempre ha tenido en cuenta todo, pero un aspecto puntual que tiene que ver con Cristo, que es su muerte. Y por lo tanto, su humanidad. Se ha centrado mucho, en el caso del arte, en representar su humanidad y también su muerte. ¿Vale? Claro, esto, eh, se va, vamos a ver cómo en el devenir, digamos, del arte cristiano, va a tener una serie de repercusiones que son relevantes. Después hay otras más, podemos decir, más operativas de cara a la configuración del espacio, pues por ejemplo, el sentido longitudinal, ¿no? que está hablando digamos, del camino, está hablando digamos, del sentido del, del, de la vida, de la muerte, o el sentido eh, que, de lo que eh, habrá más allá. Y después hay otro paradigma, que es el paradigma oriental, en el que lo que se trata digamos, de dar prevalencia no es tanto a la muerte como tal, sino es a lo que viene después, que es digamos, el final de los tiempos, la Jerusalén celeste, digamos que es el, lo que atraviesa o penetra o se mete a través de Cristo y se desvela digamos, después al final de los tiempos. Y esto digamos, va a tener otra serie de repercusiones concretas que van a dar lugar también a un arte específico. Pero esto me interesa mucho porque eh, vamos a ver que la manera en la que va a interpelar este arte y, por lo tanto, este sentido de belleza es muy diferente. Un arte que está centrado en la cuestión de la muerte, pues, obviamente, es difícil o va a ser más difícil, como veremos en el, con el paso del tiempo, de penetrar que un arte que, de alguna manera, va directamente al final a la propuesta final de Cristo. Esto es muy interesante porque, porque la manifestación, como vais a ver ahora, es fantástica. Uno de los ejemplos digamos más exuberantes del arte oriental es esta construcción, que es Santa Sofía. Estamos viendo ahora mismo una mezquita. Eh, fue, eh, fue reconvertida, creo en el año mil 453 con la invasión de los, de los otomanos después del, del concilio de Ferrara que es una absoluta maravilla una construcción muy diferente en cuanto a lo que estamos viendo a lo que es la concepción eh, occidental esta, esta construcción que estamos hablando del año eh, 360, 4, siglo IV V donde en Europa teníamos o habíamos empezado a hacer digamos esas iglesias aunque eran todavía de corte bizantino, pero sin embargo, en iglesias, digamos, mucho más cerradas, iglesias con esta. haciendo una alusión al románico, ¿no? Estas iglesias donde estaban muy oscuras, con esa luz tan puntual, ¿no? Esas luces tan, tan concentradas, esa, esa separación entre, entre el exterior y el interior. Y sin embargo, entramos en estos lugares donde lo que se manifiesta o se trata de manifestar de una manera exuberante es la gloria, el final de los tiempos. Aquí no hay un sentido dramático. ¿Me entendéis? Como si fuese un teatro, un sentido dramático en el que dices, no es que vamos a presentar mediante el espacio y mediante la representación, mediante las, el propio arte, vamos a representar el drama de la muerte. No hay cristos muertos. Los, la, la tradición oriental en su iconografía, en sus imágenes, las que iluminan, adornan estas iglesias, no vamos a ver digamos, escenas de pasión, no vamos a ver escenas de muerte. Vamos a ver escenas de resurrección y escenas de apocalipsis. Fijaos qué dos tipos de arte, claro. La manera en la que te va a empezar a interpelar esta propuesta occidental es muy diferente a la que te va a interpelar como sentido o propuesta de un ideal de belleza el arte occidental. Esta iglesia, ojo, es de 1902. O sea, fijaos. Fijaos los orientales cómo han sido de perseverantes en la manera de constituir sus iglesias, de constituir sus templos y de mantener y preservar su arte y su ideal de arte y de belleza que prácticamente hasta ya ahora mismo se siguen construyendo las iglesias de la misma manera. De hecho, han convertido digamos, en la tradición de la iconografía, de la pintura de los iconos, lo han convertido en, en, en, una, en, un, en, un, digamos, en una disciplina absolutamente sistemática y metodológica. Se repite constantemente a sí misma. Se repite a sí misma. Esto empezamos a ver algo que ya he comentado de Rubnik. Rubnik repite la obra de manera sistemática. La repite una y otra vez. Una y otra vez. Os podría hablar sobre el iconostasio, pero eh, puedo hablar en otro sentido. Esto es... Una obra primitiva, ¿vale? todavía con una iglesia no separada, o no del todo separada, ya, es, ya empezó a existir un, un cisma, que es una iglesia occidental, una iglesia en la que lo que estamos viendo es un tipo de espacio, digamos, más recogido lumini, lumini, lumínicamente, ¿vale? en lo que no estamos viendo digamos, toda esa suberancia de la linterna con toda la luz que entraba tan espectacular, que está muy orientado y muy direccionado hacia lo que sería el áside, un áside eh, absolutamente identificado con ese oro que tiene un eh, sentido muy, relaciona muy relacionado con el, el, la cuestión escatológica, obviamente con la cuestión de la, del, de la Jerusalén celeste, del fin de los tiempos, ¿no? pero que nos empieza a presentar desde los primeros momentos la importancia que tiene el misterio pascual, la importancia que tiene la muerte de Cristo. Esta, esta escena es eh, muy interesante porque se representa, digamos, al Cristo muerto, pero bueno, está el Cristo en la cruz que en el fondo tampoco parece que está tan muerto, ¿no? o sea, está, bueno, pues está, parece que, que ha sobrevivido, digamos, de alguna manera, la manera en la que te interpela esta imagen o la manera en la que uno es capaz de descubrir o, o desvelar eh, eh, el tipo de persona, que se nos muestra, digamos, no es muy dramático, especialmente cuando lo que le rodean son un montón de personas que lo que están haciendo es entregar su trabajo, estamos viendo un montón de trabajadores metidos de eso, dentro de esas, eh, de esas espirales, ¿no? que, que están de alguna manera presentando pues, todo, lo que está, todo lo que se constituye digamos, como el trabajo del hombre eh, presentado en esta escena. Voy hablar mucho sobre la simbología. Y lo cierto es que el, el arte, la iconografía digamos, eh, oriental, pues se desarrolla de una manera muy, eh, muy espectacular. ¿vale? Este es el caso, por ejemplo, de, de Rublev, el caso de la Santísima Trinidad, que hace una, hace una, una llamada de atención a una cuestión que también tiene mucho interés en relación con el tema de la belleza, y es el sentido de la tradición. Porque qué es la tradición? ¿La tradición qué significa? La tradición es eh, estar pendiente de lo que hay detrás, para tenerlo en cuenta, para hacer lo que te dé la gana, porque estas estos personas, estos artistas, lo que hacían era estar pendiente de lo que había detrás, pero además para volver a reproducir lo que había detrás. O sea, constantemente de alguna manera están mirando lo que había para ser continuadores de lo que sucederá, fijaos qué, qué eh, mentalidad más espectacular, qué mentalidad además más interesante para entender la tradición también en el contexto actual, ser continuadores de algo para darle todavía más alcance, esto es una cuestión que se va a repetir de forma eh, muy evidente en épocas por ejemplo como el románico o el gótico, son épocas muy compactas donde entendemos digamos, que hay un arte que es todo muy parecido, y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que estos tíos estuviesen 1.500 años haciendo lo mismo? ¿Aunque se lo habéis preguntado? Claro, vosotros a lo mejor, si hay algún arquitecto, lo entenderá. pero todo el día haciendo lo mismo, ¿cómo es posible que la gente haga lo mismo? Bueno, en ese sentido, si uno lo entiende desde la perspectiva de la tradición, lo entiende perfectamente. Si yo tengo que perpetuar mediante mi edificio, mediante mi acción, mediante mi disciplina, esto que ha ocurrido en otros lugares... Pues lo que voy a hacer obviamente es tratar de tomarlo como referencia. Yo ya después implementaré las particularidades o singularidades que pueda tener eh, eh, de cada sitio. Pero de alguna manera yo me hago continuador de esa tradición. Eso es muy hermoso, eso es muy bello. ¿eh? Sentirse, por ejemplo, sentirse en la actualidad como un arquitecto que es continuador de una tradición milenaria. Ojo a eso... Se ve, la, se ve la vida de forma diferente, que sí. Ah, no, soy un arquitecto que lo que hace es, estoy eh, tratando de romper los moldes para hacer nuevas cosas. Bueno, espera, a ver. Todo eso también se puede hacer teniendo en cuenta la tradición. Rublev. Bueno, os pongo aquí, voy a pasar un poco rápido, pues no nos acabamos nunca, comprenderéis. Paso un poco rap, un rápido por, eh, o por digamos, cosas, obras que tenemos en nuestro imaginario no por ejemplo esta obra que es Santa Marta de Tena en Zamora con este, esta luz equinocial milagrosa aquí he tenido la oportunidad de estar con, con mi mujer, con Laura Llamas en este momento, imaginaos llegar a una iglesia meterse dentro y encontrarse un rayo de luz que solo dos veces al año ilumina un capitel, de hecho es el único capitel que está que tiene digamos una eh, eh, que está esculpido. ¿Vale? O sea, uno se le pone de repente los pelos como escarpias diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Y descubres que en este capitel está de repente contenido esta especie como de mandorla y están los ángeles elevando a Cristo al cielo. O sea, espectacular. ¿no? Y además uno se queda alucinado cuando entra ahí. Y apenas hay cinco personas porque nadie lo conoce. Esta obra es alucinante, esta obra se descubrió hace muy poco, hace como 20 años. Había estado tapada durante 200 años. Porque la gente se había olvidado que este efecto se producía dos veces al año. La gente se había olvidado. Se había perdido toda la tradición que había sobre ese lugar y se había colocado un retablo eh, pues neoclásico. Y un día estaba un sacerdote, en el año 82, 83, estaba un sacerdote oficiando misa en esta... Bueno, oficiando misa no, estaba preparando la misa, había llegado un poco antes, era las 9 de la mañana, llega allí, se pone a preparar las cosas de la, del altar, y de repente, ¡coño! O sea, te imaginas el susto que te pegas, claro, te pegas un susto, ves esto en directo, tú solo, y piensas, primero piensas que es un milagro seguro, ¿vale? Y, o sea, seguro que ocurre algo, claro. Es que esto se, se sintió absolutamente desbocado pensando y esto había estado oculto detrás de ese retablo que habían quitado todo esto, el retablo lo habían quitado 60 años antes, pero nadie había ido nunca en ese momento a este lugar a ver esto fijaos todo, la, todo la, el esfuerzo la tradición el trabajo de arquitectos de maestros constructores que han ido a este lugar y que al final queda absolutamente relegado al olvido o el caso de las catedrales, ¿no? Todas las catedrales, a todos nos gustan las catedrales, ¿no? ¿A quién no le gustan las catedrales? Digo, eso es el típico arte, le gusta a todo el mundo. Me voy a contar mucho sobre las catedrales porque eh, podemos encontrar mucha información en muchos sitios. Os traigo esta imagen que es preciosa. Esto es la catedral de Chartres. Para que Simplemente para que profundicemos sobre el sentido de eh, lo que es el, el, el, el arte... Litúrgico. El arte litúrgico es soberano. El arte litúrgico, como os he dicho, eh, tiene un sentido escatológico. Escatológico significa que lo que haces, o tratas de hacer de alguna manera, es que está presente siempre ese fin, digamos, al que todo el mundo, como cristiano, está, espera, digamos, eh, que pueda suceder. ¿vale? Pero en, en la concepción del templo, que estamos hablando de todo el arte que se concentra dentro de la iglesia hay una cuestión que es eh, fantástica y es que se trata de alguna manera para poder hacer alusión a esto, a este sentido digamos último lo que se trata es de concentrar todo el tiempo, todo el espacio y toda la historia completa dentro del templo todo eso se concentra dentro cualquier lugar de culto, cualquier espacio litúrgico por pequeño que sea se concentra siempre toda la historia todo el tiempo todo el hombre está contenido dentro del lugar. Siempre un espacio litúrgico, de forma, la tradición dice, que un espacio litúrgico, una manera de organizar lo que es todo el arte que se produce dentro, es colocando a la izquierda el, las representaciones eh, del Antiguo Testamento y a la derecha las representaciones del Nuevo Testamento. A la izquierda, cuando una iglesia está orientada hacia el este, a la izquierda queda el norte, las imágenes que no han visto la luz, que son del Antiguo Testamento, y a la derecha las imágenes que han visto la luz, que son las del Nuevo Testamento. Fijaos qué hermoso esta vista, en las que la luz que entra por el sur, con las imágenes del Nuevo Testamento, alumbran e iluminan las imágenes que, del Antiguo Testamento que no vieron la luz. Fijaos qué momento, ¿no? con esos colores, con esos con esos, eh, blancos, esos amarillos, esos rojos. Bueno, es espectacular todo lo que va ocurriendo. Digamos. Se produce también digamos, eh, un desarrollo de lo que es la iconografía a través de imágenes tan conocidas, por ejemplo, como esta de Monreal en el Pantocrator. Se desarrolla además un tema muy interesante desde el principio y es el sentido del encuentro con la mirada, esta intuición de que lo trascendente, digamos, el sentido de belleza está encarnado digamos, en el rostro de Cristo, eh, hace digamos, rápidamente entender al artista cristiano, al artista de la, de litúrgico, que eh, ese encuentro es vital que se produzca a través de la mirada. Por eso, en un montón de iglesias desde el principio, empezamos a ver cómo estas imágenes tienen digamos, la intención de mirarte, la intención de procurarte un encuentro visual. ¿vale? De hecho, hay autores que hablan hasta de la perspectiva invertida, es decir, de que no eres tú el que mira la imagen, sino es la imagen la que te mira a ti. Dice Rupnik que estaba un día en un andamio subido y estaba haciendo un mosaico de una imagen de estas, de un pantocrator, y está haciendo, imaginaos que estáis en el mosaico estáis haciendo el pantocrator vosotros. ¿no? Y eh, de repente está mira hacia abajo para pedir una un cualquier cosa, y de repente se encuentra una señora que estaba rezando ahí. Y estaba rezando mirando a la imagen que él estaba construyendo en ese momento. Y claro, él se, le, se puso nervioso y se le puso en los pelos de punta, porque se dio cuenta que él estaba mirando desde los ojos de la imagen. O sea, de alguna manera el, el simbolismo digamos que concentra y que acarrea el, el tener en cuenta estas cuestiones es, es tremendo. ¿no? bueno pues, Sigo así hacia adelante... Y quería contaros este momento, porque este momento es in, in, importante, ¿no? porque de alguna manera eh, Rubnik, el autor que tenemos, encuentra un, un momento que es una especie como, de, digamos, un punto de inflexión en lo que va a ser el, el Renacimiento. ¿vale? Estas dos imágenes son prácticamente del mismo momento, para que os hagáis una idea. ¿eh? Teófanes, el griego, y Manteña. Son imágenes que las separa prácticamente 20 años o 40 años de diferencia, ¿vale? Como en una cultura, en la cultura oriental, estamos hablando, digamos, de la prevalencia de la escena de la transfiguración, por ejemplo, como vemos a la derecha, y de repente Manteña, en la cultura latina, ya, digamos, ha habido un cambio, que yo creo que todos conocéis o habéis hablado o habéis escuchado, que es que, digamos, de alguna manera, el paradigma medieval cambia, el teocentrismo se empieza a sustituir, digamos, por otra concepción de la cultura y de la vida y de repente se nos presenta, digamos, dentro de un espacio litúrgico, la muerte. El Cristo muerto. El ideal de belleza, que estaba encarnado, digamos, en el encuentro con el rostro de Cristo, de repente, el rostro de Cristo está cerrado. De hecho, es difícil, digamos, de alguna manera, mediante la propuesta de Manteña, penetrar en el misterio, tan a lo mejor tan evidentemente como había sido la intuición de los cristianos anteriores, porque obviamente aquí hay otras cuestiones, otros intereses, otros, otros, digamos, otra manera de querer plasmar con más evidencia digamos, la, el sentido de la muerte, todo lo que tiene referencia. El arte empieza a cambiar, los fondos ya no son los mismos, la presencia de la arquitectura empieza a ser mucho más evidente en lo que son, por ejemplo, la constitución de las escenas litúrgicas, como esta, por ejemplo, de Leonardo da Vinci. Fijaos cómo se, cómo se constituye, digamos, el fondo mucho más realista. Antes estaban en un lugar dorado, el oro, el oro es la gloria, el oro es el, la divinidad, y ahora están en un jardín, sencillamente en un jardín. Cambia un poco el paradigma de representación. Quería poner esto simplemente para recordar autores como este, que son 200 años posterior, donde se está produciendo ya la autoafirmación del artista, el artista pasa a la escena ¿eh? y hay una síntesis que Rubnik, la, esto es lo último ya acabo de, de repaso histórico, no os preocupéis, bueno, con una pincelada más, hay una síntesis que hace Rubnik, muy interesante, sobre la capilla Sistina, ¿vale?, en la que de alguna manera él señala que es un argumento muy evidente para tratar de entender de qué manera el arte y la cultura han tenido en cuenta digamos la, eh, el, el, la, el, la presencia o el sentido de lo trascendente encarnado en, en, en la cultura, eso es. Entonces hay unas escenas que son las escenas de la creación, que son esta vale como digamos al principio pues eh, se presenta pues un tipo de un dios, voy a decir un tipo, un dios eh, eh, fuerte, digamos, joven me acuerdo una vez que le enseñé esto a mi hija y me dijo, papá ese es el culo de dios y dije, sí, sí, es el culo de dios, pero, pero bueno, no, no tiene que ver con esto eh, se presenta un dios fuerte que se le ve por delante, se le ve por detrás, ¿vale? o sea, se, se le domina de alguna manera mediante la perspectiva, ¿vale? como cuando eh, avanza, digamos, esta manera de, en el arte ¿no? y en la cultura, con la creación del hombre, el dios sigue estando fuerte, pero está ya más mayor, ¿no? está más, más metido en canas, ya no están, ya no tiene el vigor digamos, que tenía antes. Con la creación de Eva, el dios parece ya un anciano, está, digamos, ya más consumido, de hecho está apartado ya de la escena, antes era el centro después fue la mitad, ahora ya es un trocito ¿vale? y con la expulsión el dios ha comp desaparecido completamente El, digamos eh, Rubnik, esto lo, lo ve también a partir de Spildig hablan de que esta escena es capaz de contar, digamos, cuál es la historia de la modernidad ¿vale? cómo se produce, digamos la, la desaparición de dios en el arte y también en la cultura bien, bueno os iba a contar esto, os voy a contar esto también porque me apetece y es eh, nuestro amigo León Batista Alberti es importante por un motivo y esto va a ser muy importante para que entendamos por qué razón el arte se, el arte litúrgico de alguna manera se fragmenta, ¿vale? Este hombre hace una cosa muy interesante este hombre pertenece digamos al Renacimiento más puro y lo que hace es prácticamente de manera científica, sin renunciar o sin desatarse, sin desvincularse de lo que es el momento medieval, hace una cosa muy interesante y es que presenta la arquitectura como un organismo, vale como una especie, digamos, como un conjunto en el que es posible distinguir que hay un elemento que es la piel y otro elemento que es interno, que es, digamos, la estructura, los muros, ¿no? Eso sabemos lo que es, ¿no? Una cosa es la piel, que es lo que vemos, ¿no? el ladrillo, el, el mármol y otra cosa es la estructura, lo que hay dentro o lo que contiene, que es el espacio. ¿vale? Esto va a tener una repercusión muy importante porque hasta entonces, toda la etapa anterior ha concebido siempre la arquitectura como un ente conjunto. Y sin embargo, a partir de este momento a partir de la afirmación de esta persona, se empieza a ver que todo lo que era añadido a la arquitectura, todo lo que era ornamento, es decir, todo el arte que revestía mediante imágenes, los lugares de culto, se empieza a ver que es parte de una piel. Ojo, él dice que está integrado, pero vamos a ver cómo, mediante otros autores, se va a ir viendo que esta piel, a lo mejor es prescindible, a lo mejor es interpretable, o a lo mejor no tiene por qué ser ni piel. De hecho, autores como Lodoli hablan de una racionalidad constructiva, dicen la arquitectura tiene que ser... Lo que los materiales nos muestran. Cualquier recubrimiento es algo extraordinario que lo que hace es tapar la materialidad. Y además nos dice otra cosa, y es que la racionalidad representativa, en referencia a la función, hace, digamos, que sean una de las cuestiones principales que tienen que ocurrir en un templo, en un, eh, perdón, en un edificio. Claro, en un templo, ¿qué es lo principal que tiene que ocurrir desde un punto de vista funcional? ¿Es que el encuentro con lo trascendente se puede ver desde, de manera funcional? O es que lo que está ocurriendo en un templo es que tiene que reunir un grupo de personas. Fijaos ya la diferencia entre pensar de una manera utilitaria o de una manera más simbólica. U otro autor, como Logier, que habla de que la naturaleza legitima la arquitectura. Logier dice Fijaos estos tres preceptos. La arquitectura tiene que ser como la naturaleza. Porque una pregunta ¿la naturaleza es bella? Sí. ¿No? un árbol es bello, una flor es bella una planta es bella pero la naturaleza está ornamentada la naturaleza tiene decoración que yo sepa, no, no las cosas son bellas no porque estén decoradas, sino porque en sí, como la conforman son bellas, este hombre dice la arquitectura tiene que ser así, como la naturaleza no puede haber nada que le sobre todo tiene que estar y tiene que ser suficiente y único para poder constituir digamos, el ente arquitectónico ¿Cómo va a afectar esto al espacio litúrgico conforme lo hemos visto ahora mismo? ¿Cómo va a empezar a caber en un espacio litúrgico algo que tiene que ver con la imagen, con la decoración, con el ornamento? Si la arquitectura lo que está diciendo es que eh, lo que importa es la función, que el ornamento es un delito... O que menos es más. Qué gran dificultad, de ¿verdad? Estos son los tres de los diez mejores arquitectos del siglo XX, que de alguna manera lo que han hecho es constituir las bases de un tipo de arquitectura que es la que yo hago. Pero que cuando las ponemos a pensar dentro del espacio litúrgico, generan una dificultad. Os hago un paso rápido simplemente por espacios litúrgicos hechos recientemente. Para que veamos una cosa, son lugares excepcionales, lo digo, ¿eh? he traído ejemplos que a mí me parece que son excepcionales. Pero veamos la dificultad que se produce frente a los espacios litúrgicos que hemos visto antes. Este es el caso de una iglesia de San Sebastián, ¿la conoces? Vives al, al lado, muy bien, fenomenal. Pues, donde estamos viendo, digamos, hay una cruz marcada en el techo, espectacular, un tríptico con una, digamos, una alusión a lo trinitario en la parte posterior, en el que no hay ni una imagen, ni una. Esta iglesia es del año 2015-2016, además ha sido un premio de arquitectura importante. Está acabada, digo, pues si alguno tiene dudas, está ya acabada, ¿vale? A lo mejor alguno piensa que están obras. O esta iglesia que es de Nicolás Campodonico, que es curiosa porque es un espacio litúrgico, es una capilla, un espacio litúrgico a lo mejor, es una capilla, una capilla exterior, donde hay dos objetos que están así puestos, que en un momento dado del día, se, la sombra se alinea, ¿vale?, durante aproximadamente unos tres o cuatro minutos, y cuando pasan los tres o cuatro minutos la sombra desaparece y el bueno, lugar vuelve a ser otra vez hago algo parecido. Fijaos, todo lo que teníamos, todo lo que hemos comentado durante esta charla del sentido del de encuentro, no vamos a hablar tampoco mucho del sentido de lo sagrado, de la sacralidad, del sentido de la presencia, de eh, la belleza encarnada en el encuentro con el rostro de Cristo. Obviamente, en todos estos lugares es posible ¿verdad? pero la manera en la que nos vamos a enfrentar a, o vamos a posibilitar, digamos, que eso ocurra, pues es una forma, digamos, diferente. Que exige, obviamente, un tipo de relación con lo trascendente eh, muy maduro, muy desarrollado, bueno, o a lo mejor, pueden trascender las Bueno, pues esto es lo que hace nuestro amigo Mark Van Nos choca. Nos choca porque parece que otra vez hemos vuelto eh, 2000 años atrás, 1800 años atrás. Esta es la primera obra que hace, la acaba en el año 1992. Es la reforma de la capilla Matilde, transformada, o transformada en la capilla Mater, de Antonio Mater, del Platina. Hoy, y ya voy acabando, voy a contar algo de la obra Gautic, obviamente, eh, sino no eh, eh, Cinco claves cuestiones para que hagamos un repaso digamos, y podamos tener claves para poder entender esta obra de una manera eh, asequible cinco cuestiones contra las que reacciona Rubnik y seis claves con las que digamos que implementan su obra la primera es el problema de la creatividad y el gnosticismo, Vale, Rubnik lo que trata de alguna manera es de decir en los espacios litúrgicos actuales necesitamos volver a introducir estas imágenes porque el sentido de trascendencia, cuando hay un vacío, se puede ver de alguna manera eh, revocado. Se puede ver desviado. Puedes hacer digamos, que de alguna manera puedas tener digamos, una conciencia personal y luego tienes por trascendencia. Otra cuestión que él, digamos, con, la, con la que él reacciona es con el problema de la perfección. ¿Vale? Si, algo, o si algo conocemos nosotros de la historia del arte, es que especialmente a partir del Renacimiento, el arte de alguna manera eh, empieza a mostrar la exuberancia del descubrimiento de la perspectiva, del descubrimiento del claro oscuro, de la definición de las formas, de la perfección de la representación, del hiperrealismo, estoy contando digamos, prácticamente la historia de un ámbito de la pintura, ¿no? y Rubnik dice que eso puede ser un problema dentro del espacio litúrgico. Estoy diciendo lo que dice Rubnik, ¿eh? Puede ser un problema dentro del espacio litúrgico. ¿Por qué? Si el objetivo es que, de alguna manera, el arte sirva para provocar, promover un encuentro con Cristo, el hecho que, de que ese encuentro se vea intermediado por una figura, imaginaos, un super dios griego, discóbolo, ¿no?, Cristo fuerte, alguien tan fuerte, tan perfecto, que deja de pensar uno que sea mortal, parece inmortal. Cuando hay algo que es inherente y necesario en la figura de Cristo, y es recordar que ha muerto, que ha muerto por los cristianos, que ha muerto, que es mortal. El hecho de idealizar digamos, la figura hace digamos, que de alguna manera Rubnik reaccione mediante sus figuras con cierta imperfección en la manera de representarlo la manera de representar las situaciones, las circunstancias, la manera de representar, digamos, el, las, las imágenes que tiene entre manos. Otra cuestión es el problema de la perspectiva lineal para dominar el espacio. En el momento en que nosotros, los artistas, fuimos capaces de crear la perspectiva, hicimos cosas maravillosas. Pero simbólicamente, en el ámbito de la, del arte cristiano, se produce una situación curiosa, y es que... Eh, cuando introducimos, dice Rubnik, a Cristo dentro de una escena en la que el dominio de la perspectiva, el dominio del espacio, es tal que podemos comprenderlo y ubicarlo perfectamente en un lugar determinado, lo que estamos haciendo también de alguna manera es capturarlo, agotarlo, lo estamos de alguna manera encerrando, lo estamos dominando mediante las leyes del hombre, que son la perspectiva, cuando Cristo desde las inquietudes de los primeros cristianos se representado esos fondos misteriosos, de oro infinitos inimaginables otro tema con el que, como vemos en la obra de Rubnik siempre, digamos de alguna manera, los fondos son exuberantes son ríos son esplendor de oro es piedra exuberante por otro lado el problema de la representación del cuerpo el cuerpo también, claro, es, eh, como he comentado, no solo por el hecho de la perfección, sino también de alguna manera por la manera en la que se representa, por ejemplo, a través de, de los vestidos, a través de, las, de, las, de los gestos, ¿vale? a través del de tamaño. ¿vale? Él tiene claro que si el arte tiene que procurar un encuentro con lo trascendente, encarnado en la imagen de Cristo, ese Cristo tiene que estar a una altura determinada, un, con un tamaño determinado, no, puede, no se puede, digamos, de alguna manera, generar ni una superimagen, ni una, eh, ni una imagen deslocalizada. Y otra cuestión es la representación del sufrimiento. Esta cuestión no la he tocado mucho durante la charla esta, pero a mí me parece espectacular en relación con el tema de la belleza. ¿no? La cuestión del sufrimiento, es decir, de qué manera esa imagen... Del, eh, del, de la ideal o el ideal de belleza que nos ponemos por delante es capaz de eh, traslucir cuáles son digamos las, la proyección o la inquietud que tiene el cristiano que asiste al templo en relación con el sentido de su vida el sentido de su propio sufrimiento él ha desarrollado un montón de obras os he puesto aquí algunas que tiene en Madrid, bueno, se ha puesto todas las que tiene en Madrid, creo. Esta es en el Hospital Beata Ana de Jesús. Esta es fácil de asistir, si queréis ir a verlo un día, es una capillita pequeñita. Y una cosa muy interesante, fijaos el tamaño de las imágenes, fijaos las imágenes como tal. Eh, hay una cosa que él hace, también o interviene, y es en los, en los lugares de la liturgia, es decir, hay una cuestión con la que él va a luchar también, es con significar los lugares que son el lugar del altar, el lugar de la palabra, el lugar del bautismo, el lugar de la asamblea. De alguna manera están definidos y no son atriles, no son elementos móviles, de alguna manera el hecho de utilizar una piedra con, eh, eh, con consistencia y con dimensiones hace de alguna manera también que ese lugar tenga más presencia. O este otro... Bueno, otra cuestión importante, la del, la del rostro, al final todo converge en el encuentro con la mirada, esto es fundamental, todo converge, converge de tal manera que este hombre cuando realiza el mosaico, todos los fondos son piedras colocadas uno junto a otra, ¿vale? las piedras a todo esto nunca las pinta, las piedras son, los colores son naturales, ¿vale? utiliza cierto un, una, una pigmento especial que para ciertos colores pero lo que importa es que las piedras son naturales y lo que hace es buscar a cada piedra le busca su hueco en el mosaico ¿vale? porque todas las piedras pueden participar de un mosaico y las piedras están muy separadas y muy deslocalizadas y poco apretadas cuando están digamos formando los fondos cuando van formando los, los, los cuerpos las piedras van con mucha más precisión, se van colocando ¿vale? cuando las piedras forman la cara si os dais cuenta, prácticamente no vemos las juntas, están muy prietas, tan prietas que es un trabajo que solo se puede hacer en taller, el resto del mosaico, que son gigantescos, los hacen digamos, ya in situ, pero solo las caras, las manos también, son lugares digamos, donde, la, donde las piedras se concentran, se aprietan, porque al final lo más importante son los ojos. ¿vale? Porque todo tiene que converger conver en los ojos, todo llega digamos, a la mirada, que es lo que se pretende digamos, promover con este tipo de obra. Esta es una, eh, el, el CEU, ¿vale? es el Colegio Mayor, ¿vale? donde también vemos otra obra que está bastante... Está muy bien, no están todas las obras muy bien. Esta es la obra en, en marcha, Os he traído alguna foto para que veáis cómo están ahí eh, con los andamios. O esta obra que es de la Capilla Episcopal, esta obra es fantástica. En esta obra están concentrados, aparte de lo que tenemos en el altar, que es... Eh, Maravilloso, la alusión que hace al, al, a, la, a la barca con los peces. Están concentrados todos, eh, digamos, diez santos del siglo de los diez primeros siglos y diez santos de los diez siguientes siglos se ha procurado que sea por España y España o alrededores, vamos, son de España. Y eso es maravilloso, ¿no? O sea, de alguna manera lo que está tratando de hacer es algo que ya tenía intuido la cultura oriental a través del iconostasio y es el que para poder representar esa visión escatológica del fin de los tiempos lo que hace es hacer presente a aquellos santos que ya están en el fin de los tiempos y los hace presentes entonces cuando se produce la liturgia lo que estás haciendo es acompañar y pertenecer y formar, conformar una asamblea que no son solo las personas que están ahí sino a través digamos, de los propios iconos estás completando digamos, la asamblea con esas personas que ya están transfiguradas. Y además hay una cosa maravillosa, os lo he puesto antes aquí, y es que el San Ildefonso, por ejemplo, los rostros de los santos, todos se parecen a Cristo. Alucinante, ¿verdad? ¡Qué finura! Fijaos, el ideal de belleza encarnado en el rostro de Cristo es extensible a todos los rostros de todas las iconografías que coloca eh, Marco Ibn Esto es la obra de la, eh, de la Catedral de la Almudena, la, la Sala Capitular, os podría explicar mmm, más cosas de aquí, pero bueno, pues, vemos digamos, la escena que prevalece, la escena de la transfiguración, que es la que nos estamos viendo, el Cristo con, con el, digamos, con el los, eh, los ropajes blancos, la parte oscura de la mandorla que se ve detrás, una especie como de zona negra, ¿vale? es una cosa que se repite mucho en la obra de Rubni, que también tiene una, digamos, un origen oriental, y habla digamos, de lo inconocible, o sea, conocer a Dios, él dice, es imposible, pero es posible hacerlo digamos, a través de la imagen que se interpone delante. Es, digamos, hace todo el rato, esa, re esa reflexión sobre la mandorla, sobre el Pantocrátor, que es de manera sistemática se ha repetido a lo largo de la tradición medieval, Aquí se hace, digamos, de nuevo, se vuelve a retomar. Ahí todos los santos, digamos, de Madrid, que están ahí concentrados en la parte posterior, o la Catedral de la, la, la Moderna, la Sacristía, una obra maravillosa también, de qué manera, de alguna manera, hacer presente toda la historia, otra vez, de la eh, salvación, toda la historia de la humanidad, concentrada en una salita muy pequeñita, que era un pasillo, todo esto reconvertido de nuevo en... Eh, espacio litúrgico. ¿Qué tal voy de tiempo? Fatal, ¿no? Sí. Bueno, pues voy a ir acabando. Os quería contar lo de la Santa Sofía, la Sofía que está representada en relación con la Sofía inicial, pero os lo contaré otro día. Y esta otra obra que es la de la, la Capilla del Altísimo, también de la Catedral de la Almudena. Y simplemente como última cuestión que os dejo, esto es una cuestión que os dejo a vosotros, que es obviamente una cuestión que he dejado de pasada al principio, pero que Rubnik lo dice con intensidad. Y es que dice que el arte cristiano solo es posible hacerlo a través de cristianos. ¿Por qué razón? Pues él dice obviamente que importa el proceso. La manera en la que se hace la obra del arte también importa. Porque igual que en cualquier arte, yo os lo puedo contar como arquitecto, no hay cosa más fascinante que pensar un proyecto de arquitectura. Porque uno asiste al encuentro con la belleza de espacios que no se han construido todavía. Y que a lo mejor... Por las cuestiones del proceso, nadie los va a ver jamás, simplemente por el hecho de tú hacer un dibujo, uno está ya intuyendo, descubriendo, imaginando un espacio, está teniendo ese encuentro con la belleza de ese lugar. De hecho, cuando uno hace una obra y la visita, se pone unas botas y se mancha de arena y está con los obreros ahí hablando de cosas eh, mundanas, uno está andando por la obra y sabe perfecto, está viendo perfectamente a través de la estructura, está descubriendo cómo va a ser el edificio y se te ponen los pelos de punta. ¿eh? Yo cuando vi a las obras, alguno dirá, pero bueno, ¿cómo te pasa? Yo vi a las obras, están ahí los obreros ahí trabajando y tal, y yo estoy embobado mirando así un, un espacio, que no está construido, ¿eh? porque ya me estoy imaginando cómo se va a cerrar, cómo va a quedar, es una maravilla. O sea, te, claro, después eh, te llega un constructor y te dice, oye, Emilio, esto ha quedado fenomenal. Y tú, ya, ya, ya lo sé, el fondo tú también estás alucinado, pero le dices, no, eso ya lo sabía, claro. ¿eh? Rubnik nos dice que para poder hacer un verdadero arte litúrgico, el proceso importa. La manera en la que podemos hacer, el constituir esas imágenes que provocan ese tipo de encuentro, no se puede hacer de cualquier manera. Y él dice que, pues, obviamente, la forma de hacerlo, la, el, la metodología, la manera de vivir para hacerlo, digamos, tiene que ser de alguna, de alguna forma diferente. Y esto es todo. Espero haberos abierto una ventanita. Muchas gracias.